Desde la primera feria en la que AVE y la televisión se encuentra acá en el Campo Ferrecho, que hago marca, hemos conocido las interesantísimas propuestas que han llegado como parte de la editorial El Cuervo. Fernando, desde el primer momento en que estaba organizando la feria, se ha comunicado con nosotros para estar en el programa y darnos a conocer detalles de las propuestas. Y este año también lo hacemos, aunque sea en el último programa de la Feria del Libro desde el Campo Ferial. Fer, querido, bienvenido. Gracias por estar acá. Te Muchas gracias. Muchísima. A ver, tengo acá la bolsa de todas las propuestas de este año. Es un privilegio porque hablamos de autores eh, bolivianos, de autores extranjeros también. Cuéntanos de las propuestas del cuervo este año. Bueno, para esta feria hemos presentado El Tigre en la Casa, que es una historia cultural del gato, que es un libro que hemos hecho una coedición con Editorial Sigilo de Argentina, quien tiene ¿Qué? los derechos de la traducción. Eh, presentamos esta noche eh, Los Aforismos del Diario del Hospital de Julio Barriga que es nuestro único poeta en el catálogo Aquí está. y ahí presentamos con un éxito rotundo y acompañado de muchos amigos payasos eh, <risa> Ser payaso es cosa seria de Alex, Ayala, de Alex Ayala y fue una cosa increíble ¿Por qué eh, crees que el texto ha tenido tanta buena recepción y además desde la prensa también? Sí, bueno bueno para, para mí Alex, más allá de que sea un mi autor es el mejor cronista de Bolivia, entonces ya la gente lo conoce y estaba esperando el libro y es un libro hermosísimo, es un homenaje a los payasos eh, que hay detrás de la máscara de un payaso ¿no? y entonces solo una sensibilidad como la de Alex podía retratar eso, entonces por eso me parece que funciona el libro y eh, se lo extrañaba Alex, no se perdió un año y medio en España, entonces sí, yo creo que había, había que cierta... recargar aires sí. para seguir escribiendo. Sí. Sobre la base de qué elementos ustedes deciden cada año, eh, Fer, digamos, qué escritor es publicado y qué obra llega al, a ocupar, digamos, un lugar en el, en, en el editorial. Bueno, eh, el arma de catálogo, eh, tal vez lo más recomendable sea pensar en libros más que en autores, pero uh -huh. hemos acompañado la carrera de nuestros autores, ¿no? Aquí ya viene la colancia que hemos acompañado desde un primer momento, por ejemplo, eh, pero ahora, por ejemplo, este año hemos empezado con el libro de Rodrigo Boom Las Palabras, nuestra colección de, de ensayo. Ya. Y bueno, a, a, los organismos de julio lo, los metimos ahí, pero quiero continuar eh, publicando ensayo, crónica y ficción. Y básicamente trato de que sea algo que me haya gustado leer como lector, ¿no? Que es algo difícil de conseguir. como lector. Sí. Eso es sí, un buen elemento. Sí. Eh, y los lectores suelen ser exigentes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces trato de hacer eso, obviamente siguiendo la línea que en estos 11 años hemos desarrollado, ¿no? Tratando de tener de que tenga coherencia con lo que ya hemos publicado antes, claro, por que supuesto. Sí, como que la misma línea de la editorial. Sí, sí. ¿Cuántos editores trabajan contigo? Bueno, yo soy el único editor editor dentro de, de, de, de la editorial siempre, pero en cada libro alguien colabora, alguien. ¿no? Claro. más allá del autor. Me imagino. Más allá del autor siempre hay otro lector, por supuesto. Eh, pero somos pocos en la editorial, eh, así no sé cómo hemos llegado mm. a, hasta claro, ahora. Claro, imagino, por la cantidad de textos que tengo acá y por la fuerza con la que tienes que leer cada uno mm -hmm. para que salga con ese nivel de calidad, es importante que no solo no solamente revisen dos ojos. Sí, o sea, pero también eso es lo bueno que desde hace muchos años trabajamos con los mejores autores, entonces eso garantiza... <risa> Muchísimo, ¿no? Claro. Eso es la verdad. Conversábamos con Claudia Peña, recuerdo en el estudio, una semana antes de que publicara, de que presentara el texto, y decía que le había sido muy incómodo trabajar con la editorial El Cuervo por la forma en la que editan, por la forma en la que proponen al escritor. Y en el caso de Claudia, bueno, hablamos de literatura, ¿no? Hablamos de cuentos. Eh, en cierta medida, eh, Claudia, por ejemplo, es una escritora que no tiene muchos textos publicados, tiene muy poquitos, después de haber ganado el premio. ¿Cómo...? Tienen como que, el, el digamos, la diferenciación entre autores trascendentes, autores nuevos. quienes de los nuevos eh, tienen como que esa capacidad para no solo publicar, sino trabajar en un proceso editorial? Que no es lo mismo que publicar nomás, mandar el texto y publiquenme, digamos. Y eso es totalmente cierto y a veces es como muy difícil confiar en... En alguien que no sea profesional, ¿no? Porque esto es como cualquier otra profesión. Claro, y que, que empiece por el lado de... software. De... Y, y a mí me intrigaba, yo había leído el cuento de Estelio de Claudia y es hermosísimo uh -huh. Y me intrigaba leerla y, y ver si podíamos publicarla. Y um, hubo ahí un, un proceso de edición y ella es una persona amabilísima. Yo la quiero mucho ahora a Claudia que la conozco. Qué, eh, qué bien. Y se desarrolló todo súper bien. Y <risa> en vez de tener roces por esto de, uh -huh. de la edición, más bien así que nos fuimos acercando y nos hicimos amigos. Sí. Maximiliano Barrientos ya lo habían presentado antes. Claro, Maximiliano es uno de los autores. De hecho, el segundo libro de la editorial es diario de Maximiliano Barrientos, entonces hemos sido la carrera de, de Maximiliano. Y esa novela en particular solo se publicó en la editorial española, periférica, una editorial de muchísimo prestigio en España. Ajá. Pero como son las cosas, no, se había, eh, no había circulado por Bolivia. Claro. Y los pocos ejemplares que han llegado, claro, en euros. ¿no? Y... Nosotros hicimos un acuerdo de coedición para Bolivia y uh -huh. pusimos en circulación una novela que es bellísima uh -huh. y que retrata a Santa Cruz de una manera muy certera. Claro, también tiene que ver con un tema de, de, de contexto muy actual, lo que vienen publicando, es decir, no se siente una literatura añejada, no se siente una literatura, una literatura de, de tiempos distintos, sino que suele ser una lectura que lee el hoy constante. En esa medida creo que llega mucho más a la, a la población que busca a sus lectores, no solo a los clásicos. Como el caso de Julio, por ejemplo, que sí. es un clásico sí. para la literatura. O sea, eso es lo que has dicho, yo suscribo totalmente porque me parece que así eh, pues uno debe vivir y hacer las cosas, ¿no? O sea, de acuerdo, de acuerdo a su tiempo, uh -huh. eh, con, las, con todas las situaciones que se dan en, en la época de uno, ¿no? Claro, no siempre, no siempre, y sí, siempre ha sido como una pretensión esa, leer nuestro presente, eh, tratar de ver el futuro incluso, ¿no? Uh -huh, claro, eso, eso sí es, bueno, cómo adelantarse a tu tiempo, sí. es, es otra tarea de, de, los, de los escritores. Los Hermanos Loaiza. Los Hermanos Loaiza los publicamos, publicamos esa novela en 2013, uh -huh. con otra portada, ahora hicimos una portada más, más linda, nos gusta más ahora a nosotros, y ellos también hicieron algunas correcciones y la volvimos a lanzar y ha tenido una muy buena recepción, porque además es una novela única por ser escrita por un par de hermanos y también por, eh, por el mismo texto, ¿no? es un texto lleno de eh, comicidad y una comicidad muy paseño, un humor muy paseño y, y me parece que eso la ha hecho una novela necesaria para seguir eh, la publicando. En Argentina incluso en algún curso de universidad se la lee entonces, sí, han pasado seis años y ha vuelto a circular. Mira, tuvieron harto trabajo este año. Sí, incluso hay más libros y vienen más. Ha sido un año intensísimo de trabajo. Estamos muy contentos porque estamos probando cosas nuevas y eso era algo que queríamos hacer, probar el libro ilustrado, ensayo. Uh -huh. eh, íbamos a seguir haciendo ¿no? cosas nuevas porque me parece que luego de 11 años, ya casi 12 los desafíos vienen por el lado de probar cosas nuevas. Claro, en esa medida es súper interesante. Luego de que se termine la feria, termina este domingo, la editorial continúa con su trabajo de difusión. ¿Dónde puede el público encontrarlos? Bueno, por suerte tenemos una buena distribución en todo Bolivia. Estamos en Tarija, en Sucre, en Cochabamba, Santa Cruz y en La Paz y en todas las librerías de esas ciudades. Así que ¿Pueden nos pueden encontrar. Los y sí. acá están en el bloque rojo, ¿verdad? Acá estamos en el bloque rojo, en el stand R15, eh, al lado de La Libre y de Librería América. Excelente. Gracias, Fer. Te no, agradezco la visita. Vos, de verdad, interesado. el trabajo que realizan. Y bueno, esperemos que nos avises, nos, nos tengas al tanto de los próximos escritores. Claro, Esta sí, sí. feria está llena de mucha juventud. Sí. Tanta bulla que no te escucho <ríe> casi. Muchas gracias. <ríe> gracias Fer. a vos, Ali, por el trabajo. Muy bien, hacemos una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando sobre literatura con nuestras representantes femeninas, aquellas que desde la literatura convierten también el libro, una trinchera para luchar por nosotras, por nuestros derechos y también se puede decir así por el feminismo. Ya regreso luego de la pausa, no se nos vaya